Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es jueves estamos a 11 de marzo del año 2021. Es el momento donde nosotros compartimos hoy con nuestra agradable, con la agradable presencia de nuestra querida amiga, la doctora Elidenia Velázquez, que es neuróloga y hoy viene a compartir un tema sumamente importante, y es hablar... De la epilepsia en la mujer. Ese es el tema que la doctora va a compartir no, con nosotros esta semana, en el día de, la de día hoy. Día de la mujer y... Así es, eh, claro. Pero antes, yo quiero recordarle a todos ustedes que Auto, en Auto Franklin, donde está el vehículo el que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad, está aquí. En Auto Franklin, que está en la carretera San Francisco Nago, entrada a Las Guarnas. Con financiamiento disponible siempre. Venga a Auto Franklin, que usted va a encontrar la asesoría y la orientación de su presidente Franklin Perry, todo un equipo de especialistas que estará dispuesto a orientarle sobre el vehículo que usted necesite, el que se ajusta a su medida de necesidad está aquí en Auto Franklin, que es mayor variedad al mejor precio. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Elidenia Velázquez. Doctora, saludo, bienvenida a Contacto Diario una vez más. Muy buenos días, muchas gracias. Más bella que nunca, ¿verdad? Sí, así. Y hoy aprovechar, Sergio, amigos televidentes, para felicitar a la doctora Elida Velázquez, quien es una semana aniversaria, así que está de fiesta de cumpleaños, así como usted la ve, luciendo eh, hermosa. Una fiesta como de siempre. menos años. Oh, eh, una, una fiesta eh. de menos años. Así es, sí, Dios. Doctora, no, qué bueno, felicidades. Me aconsejaron que ya no dijera los años, sí. que dijera que tú estás eh, celebrando tu natalicio. Sí, mira, yo ahí, era un bloquito, ahí, pero ahí, me, ahí, me aconsejaron la, la, la, la, las tres fechas donde uno eh, celebra ese, es el natalicio, es el cumpleaños, es el onomástico. Usted está celebrando su onomástica. Pero la doctora puede decirlo. Doctora, hoy vamos a hablar, usted nos va a hablar de epilepsia en la mujer. Para iniciar este conversatorio, vamos a hablar qué es la epilepsia. Ok, muchas gracias Víctor, pero vamos a hablar, eh. nada más soy yo que voy a hablar, Sergio me va a ayudar y tú vas a hablar en cualquier momento. Eh, la epilepsia es una condición o una enfermedad neurológica crónica, una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se caracteriza por convulsiones y las convulsiones son la manifestación eh, anormal de una descarga anormal y persincrónica de las neuronas del cerebro, es decir que cuando ocurre una convulsión, lo que implica es que muchas neuronas, de un, un grupo de neuronas, eh, se activan de forma anormal y forma sincrónica y por lo tanto producen esos movimientos repetitivos. Y eso, eso vamos a decir, la convulsión y la experiencia. La, la, la historia le ha, le ha tenido como 60.000 nombres y entre ellos está eh, desde el punto de vista religioso, que se un dios, desde el punto de vista de la sociedad era una desgracia, era un castigo. Y así sucesivamente, cada sociedad le puso un nombre y nosotros le pusimos la de nosotros, que es, a ese paciente le dio la gota. ¿Eso sería igual, una, la, la gota y epilepsia es lo mismo? Eh, en el, el algol popular ah. es lo mismo, porque en el término médico la gota sería una artritis gotosa. Entonces, pero. O sea que lo de la gota, por, no, por, por, por, la gota no es por. La gota no es más que la acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Sí, eso es la, una enfermedad neurológica, eh, perdón, una enfermedad sistémica de sí. las articulaciones. Eh, pero en el árbol popular, la gota es cuando las personas convulsionan. Que la gente dice goteó Gotió, cayó. La, cayó, okay. porque la gota cae. Sí. Entonces, la persona con. Aquí, la idiosincrasia del pueblo dominicano dice que le dio la gota cuando una persona convulsionó. Eh, también anteriormente, como dice Sergio, le llamaban lo lunático, porque decían que con la fase de la luna era que las personas convulsionaban. También decían que era una maldición, que era un castigo de los dioses, y en fin. Eh, pero, sea, bueno, está bien, dime, sí. Víctor. <risa> Doctora, las, hoy estamos tocando la epilepsia en la mujer. ¿Las características o las reacciones son igual en el caso de los hombres? Es que, que la mujer Mira, eh, la epilepsia es una enfermedad neurológica que le da tanto a hombres como a mujeres. Hay una pequeña diferencia eh, de hombre-mujer, pero es muy muy leve, muy sutil. Por ejemplo, en los hombres de 100.000 pacientes puede verse en 49 pacientes, mientras que la mujer en 42, 41, eh, eh, generalmente. Una leve diferencia. Generalmente, esa diferencia entre hombre y mujer, se, esa leve diferencia, más bien se debe a que los hombres están expuestos a enfermedades o causas secundarias de epilepsia más que las mujeres, como enfermedades vasculares cerebrales, enfermedades vasculares en sentido general, traumas, eh, cráneo encefálico y demás. Pero cuando hablamos de mujer y epilepsia, es un acápite diferente. Diferente en el sentido de que nosotras las mujeres tenemos condiciones. Eh, distintas a los hombres, eh, está principalmente el caso de las hormonas. Entonces, las mujeres eh, tenemos una influencia o hormonal diferente a la de los hombres. Por ejemplo, nosotras las mujeres, eh, cuando ya vamos entre los 8 y 12 años, tenemos la pubarquia, es decir, cuando van comenzando saliendo el vello axilar, el vello, vello eh, púbico también, la telarquia cuando ya comienzan a hacer los esbozos del tejido mamario, eh, ya van comenzando los cambios hormonales. Eh, en la menarquia se considera que aproximadamente un 25% de las primeras crisis en mujeres en esa edad eh, temprana están relacionadas con la menarquia. La menarquia es la primera menstruación en las mujeres. Eh, también el ciclo menstrual como tal ya después que una mujer ya no la primera menstruación sino ya el ciclo repetitivo que se le llama entonces a esto epilepsia catamenial se habla de que la epilepsia catamenial eh, puede eh, muchas mujeres pueden tener influencia o cambios en el en, en el abordaje o en la frecuencia de la crisis dependiendo del ciclo menstrual. Okay. Entonces, una para un neófito en esto, déjame <risa> Qué lindo. Eh, eh, el, el, ahí entonces quiere decir, vamos a, a, a hacer dos preguntas en una. Uh -huh. Primero, la es congénito, se nace epiléptico, se adquiere uh -huh. durante el, eh, la vida, eh, las causas, usted la va a explicar de manera eh, clara eso. Pero en el caso de la mujer, ¿podría ser que se desencadene por una forma de estrés hormonal o una forma de estrés social que es sometida más a la mujer que el hombre? Porque la mujer causa, tiene múltiples causas, entre ellos el estrés mensual puede ser sí, claro de, la, sí. de, la, de la menstruación. mira eh hay diferentes causas de epilepsia. Hay epilepsia que son eh, genéticas, eh, por ejemplo, los síndromes epilépticos, que generalmente son muy frecuentes en la edad, eh, en temprana. la infancia temprana. Están las epilepsias secundarias, que representan aproximadamente el 25% de las epilepsias. Cuando hablo de la. Esa es la epilepsia de los motoristas, ¿verdad? Exactamente, la epilepsia de los motoristas, que por un trauma craneoencefálico, una cirugía craneal por cualquier causa, por un tumor por, por un, una enfermedad vascular cerebral, un hematoma, por cualquier causa. Eh, los mismos accidentes cerebrovasculares también dan... Eso engloba un 25%. Por eso que el argol popular dice que el cerebro es como un coco que no debe tocarse. Es decir, la cabeza. Morro que, después, que se hable, morro que se pierda. Ajá, que después que se toca, no, no queda igual. Sí. Pero eso generalmente es un 25% para que la población no se vaya a, a tomar pánico en esa situación. Pero también existen las epilepsias que son idiopáticas o esenciales y las criptogénicas. Las criptogénicas son las que son de causas eh, canalopatía, problemas de genes, eh, problemas que generalmente para nosotros en este país no es tan fácil diagnosticar. Ahora, eh, ¿por qué a la mujer le da epilepsia con los diferentes ciclos menstruales u hormonales? porque eh, en estudios experimentales se ha demostrado, según los científicos, que el estrógeno, es decir, que una de las hormonas principales secundarias o sexuales que tenemos nosotras las mujeres, eh, excita la corteza cerebral, es decir, activa la corteza cerebral. Por lo tanto, para que ocurra una epilepsia eh, se debe, debe de haber una excitación, una hiperexcitación de las Neuronas de la corteza cerebral, entonces el estrógeno produce, puede producir esa excitación. Mientras que la progesterona, que es otra de las hormonas que tienen que ver con las características sexuales secundarias y nosotras las mujeres, eh, la progesterona lo que hace es que inhibe, ¿ok? Inhibe la corteza cerebral a través de una excitación del gaba, que es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Y por eso dependiendo del influjo, de estrógeno y progesterona, podemos tener un aumento o una disminución de la crisis epiléptica. ¿Se nace epiléptico y de no ser así, cómo se puede determinar cuando una persona es epiléptica? Eh, bueno, ya para saber si una persona nació epiléptico, ahí vámonos con los síndromes epilépticos, que son los que se desarrollan generalmente en la infancia. Los síndromes epilépticos son los que comparten una característica eh, fenotípica, física, son muchas cosas que comparten. Hay diferentes tipos de síndromes epilépticos que generalmente se ven en la edad. Ahora, la epilepsia se puede desarrollar en el transcurso de la vida, en cualquier edad, y generalmente los extremos de la vida son los más en donde aumenta la incidencia de epilepsia, es decir, en la niñez y en, la, en, lo, en los envejecientes, ¿ok? Pero eh, cualquier edad, eh, la edad de nosotros, la edad de la adolescencia, la edad de 70 años, cualquier edad, un paciente puede desarrollar epilepsia desde el punto de vista secundario o desde el punto de vista primario. Cuando me refiero al punto de vista primario, es que no hay una causa que justifique de que el paciente sea epiléptico. Así tampoco, ¿Hay, una, hay, hay una causa que hay que aclarar, y eso es bueno porque tenemos personas que quizás sí, claro. no, no, no, no saben de celulestriadas, no saben de, de, de ningún tipo de, de, de esos términos eh, que nosotros utilizamos eh, en medicina, pero sí saben de el niño que tiene poca atención, el niño que de repente se distrae y, y le preguntan de repente qué que, que, que pa, que, que pasó y no se acuerda, o sea... Hay que de advertir que también hay niñas que pueden eh, estar si eh, ten tener la, la epilepsia y pasar desapercibido, porque no todas las epilepsias convulsionan. No Exactamente, sí. No, Y dentro de los síndromes epilépticos hay algunos, eh, porque generalmente son más frecuentes en los varones, como había dicho ahorita, pero generalmente hay algunos que son más frecuentes en las niñas y que tienen que ver, podrían tener que ver con la influencia hormonal. Y la epilepsia mioclónicas son una de, de esas de las características que tienen que ver más, incluso las ausencias también pueden verse en las niñas con mucho mayor frecuencia que en los varones. Otro punto a tomar en cuenta también con epilepsia en mujer son los anticonceptivos, que eso es un tema eh, grandísimo en cuanto a la epilepsia. Las mujeres que son epilépticas deben de tener una orientación clara de su neurólogo y su ginecólogo, debe haber un feedback, una retroalimentación clara. Eh, tanto con el ginecólogo como en el neurólogo, sobre qué anticonceptivos son los más recomendables usar, porque anticonceptivos, que algunos de los medicamentos que se utilizan para la epilepsia disminuyen la eficacia de los anticonceptivos. También otro punto a tomar en cuenta es el embarazo en la epilepsia. Aproximadamente un 10% de las mujeres con epilepsia en el embarazo disminuye la crisis. Un 35% con epilepsia en el embarazo por las hormonas puede aumentarlo, sin embargo, un, un 55% aproximadamente el, su epilepsia, sus convulsiones pueden eh, estar normales. Algo que uno ve con mucha frecuencia, principalmente en, en las consultas hospitalarias, es que el, la paciente cuando sabe que está embarazada suspende el anticonvulsivante y no debe de ser así, porque generalmente los embarazos eh, son eh, accidentales, no necesariamente siempre son planificados. Si una paciente epiléptica eh, desea embarazarse eh, y está tomando su medicación antes de salir embarazada, embarazada, lo ideal es que se siente con su neurólogo. Doctora, yo pretendo salir embarazada. Yo tomo tal medicamento que usted me sugiere. Siempre es bueno que haya una muy buena comunicación de la mujer y epiléptica y su neurólogo, porque son múltiples las condiciones en que pueden aumentar o disminuir, bueno, no necesariamente eh, disminuir, aumentar o exacerbarse las crisis, eh, dependiendo de la condición propia de la mujer, dependiendo del embarazo y los medicamentos. Hay medicamentos que, no podemos, que son efectivísimos, son muy efectivos en la epilepsia, pero no podemos utilizarlos en mujeres en edad fértil porque por los riesgos de teratogenicidad que tienen para el, el producto. Hay, hay, hay algo que Víctor, perdón, que te interrumpa varias veces, y es porque yo quiero que quede claro, porque uh -huh. la epilepsia se ve como cuando, a, cuando tú no quieres hablar de un de un primo, o cuando tú no quieres hablar de un primo que está preso, o cuando tú quieres hablar de una persona que en la familia avergüenza a la familia, y yo quiero que quede claro que la enfermedad de la epilepsia no es una enfermedad excluyente. Así es. Y en nuestra sociedad es una enfermedad excluyente. Uh -huh. Están así que si te va a buscar trabajo y el paciente se, eh, por la razón u otra le dicen que es epiléptico, ya lo ponen, ya tiene entre sus eh, notas que el paciente es epiléptico como algo especial. El paciente epiléptico es pues, como un paciente que sufre de la presión arterial, solo Así tiene es. que llevar su, su, su tratamiento. Por lo tanto, no debe ser segregado, ni olvidado, ni dejado, ni no dejado morir, porque muchas personas ni se le acercan a un paciente que hace una convulsión porque dice que eso se pega. Uh -huh. Y eso hay que dejarlo claro aquí en esta, en está. En, en esta sesión. Eh, la Doctora, la, este es un tema... Eh, que se puede tratar en varios programas, porque es sí, un claro, cada, cada muy, muy lo amplio, podemos, sí, por claro. ejemplo, cuando usted habla de la epilepsia en el embarazo, la misma que se acaba de mencionar, las condiciones, porque por ejemplo nosotros nos percatamos y vemos, eh, y veces, una persona. Eso ocasiona tanta vergüenza que hay pacientes epilépticos que para que la novia que no sabe que es epiléptico, y estamos poniendo, por ejemplo, en una playa se meten al agua para que ella no la vea, no lo vea convulsionando y se ahogan. Ha habido muchos casos sí. de ese tipo Entonces, sí, va, son, va. Son, En realidad son muchos sí. eh, Acápites que podríamos sí, tomar sí. De la epilepsia Y sí, podríamos conversar no, no, Sobre en, eso En, en un segundo, una segunda oportunidad, en uh -huh. una tercera Porque eso de la condición Nosotros nos percatamos, ah mira Juan es epiléptico Por ejemplo, porque su misma condición económica, no le permite llevar un tratamiento porque por ejemplo hay personas que son eh, detectados que son epilépticos y nunca hacen una crisis y es porque Pueden llevar sí. un tratamiento eh, sí. como debe ser. Pero en este caso, entonces, no vamos a llamarle el paciente epiléptico. Vamos a llamar que, Juan, ¿fue que tú mencionaste? No, no, sí, no, me, no, no, pues menciono un sí. nombre. Okay, sí. Juan, por ejemplo, yo siempre utilizo con los estudiantes el nombre de, de Juan de la Cruz. Los sí. muchachos sí. saben. Sí. Que ese es como mi nombre, de, para donde yo poner ejemplo. Es Juan Pérez suyo. Ajá, Juan Pérez sí. y Juan de la Cruz. Que es Juan Pérez o Juan de la Cruz tiene epilepsia. No que es epiléptico, Exactamente. porque en el momento que le decimos que es epiléptico lo estigmatizamos Entonces le estamos poniendo el estigma, Juan tiene epilepsia Y así lo vemos diferente que como lo mismo que Juan tiene un tumor cerebral Juan eh, la presión, tuvo es un accidente cerebrovascular, Juan tiene diabetes Y así, así no lo estigmatizamos y la sociedad va aprendiendo entonces a aceptarlo de una he tenido que ese, Yo he tenido que, es. que, que asistir pacientes porque le dejan el, le de en, en sitio público, porque lo dejan, lo dejan, lo dejan eh, que convulsiones, Deja lo que se le pase. Ese y, es. y el paciente ahogándose o, o triturándose las lenguas, uh -huh. porque no hay nadie que lo, que lo asista. Yo creo que eh. un, un buen tema sería eh, que podríamos convencer, eh, hacer como un coloquio entre sí. nosotros. Mitos sí. y tabúes. Y ese, verdades sí, sobre la, la epilepsia. Le sacamos ese mucho es, provecho. De ese eso. es cuando volvamos a reencontrarnos con usted el tema que vamos a tratar con en su próxima participación. Doctora, gracias por estar no, con nosotros. No, muchas gracias a usted. Que siga disfrutando su cumpleaños número, que son muy pocos. Parejitas, eh, son parejas. Correcto, así que gracias doctora por estar con nosotros. La doctora Elidenia Velázquez, neuróloga, estuvo con nosotros. Ya una, que se puede convertir en una costumbre tenerla con nosotros para tocar esos temas de orientación y de información. La epilepsia en la mujer fue el tema que la doctora compartió con nosotros en el día de hoy. Vamos a una pausa porque ya está sentadito por ahí cómodo.